cómo podemos desarrollar la documentación de tu máquina sin ser los fabricantes. Lo hacemos con el conocimiento acumulado a lo largo de más de 20 años. Funcionamos con un departamento más de tu empresa. La confidencialidad es nuestra piedra angular. Estudiamos a fondo tu máquina mediante esquemas eléctricos, mecánicos, neumáticos, 3Ds y descripciones técnicas. El equipo redactor de Géminis está compuesto por ingenieros de distintas especialidades y por ello nos hacemos rápidamente con una idea muy clara de cómo es tu máquina y cómo es su funcionamiento. Tomamos fotos, vídeos y hacemos preguntas clave. Si tienes un manual de identidad corporativa, aplicaremos a vuestra documentación todas sus normas porque nos gusta cuidar de todos los detalles. Tras su aceptación, comenzamos la fase de redacción en castellano o directamente en inglés. Acordaremos tantas revisiones como sean necesarias y nos aseguramos de que la traducción a cualquier idioma sea correcta y consistente.